El proyecto era da, en Europa, osoaren Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, edo Europa, eta Europa, Europa, Europa, Europa, edo garatu behar dana da, irie, azken kinean, Europa, Europa, Europa, Europa, Azken Europa, Europa, Europa, Europa, bat gertatzen Europa, Europa, Europa, izango da, Europa, Europa, dituen Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, Europa, e, iriak gure analisi moduan. Horrek ez du dai, nahi e, gertakaria edo istripua hirian bertan gertatzen denik baizik eta nunbaiten gertatzen da eta gero hiriengan e, nolaiteko nolabaiteko eh eragina dauka. Erresilientziaren kontzeptua e, azaldu dugun Alkate Jaunak da e, sistema baten, kasu honetan hiri baten krisia ez gertatzeko almena garatzea, hau da alde neurriak krisia gertatu jardien bigarren e, eh, osa gaia, resilientzaren bigarren osagaia da Gertatzen bada Ondoriak, alik eta txikien agizatea Eta irugarren osagaia da Normal ali alik eta denboran gutxien Eta erreputxo gutxienekin Buelta tuba agizatea eh, Hori da resilientzaren eh, erabiltzen dugun kontentu Como comentaba el, el objetivo final del proyecto es el de, el de mejorar la resiliencia a nivel europeo Nosotros partimos de la hipótesis De que eh, si hay una crisis A nivel europeo tiene que afectar necesariamente a las ciudades, porque la, si no llega a afectar a las ciudades es muy complicado que una crisis se convierta en una crisis de nivel europeo, aunque el, el evento desencadenante no sucede en la propia ciudad. El evento desencadenante puede suceder en algún otro lugar, pero eh, se convierte en crisis cuando afecta a, a una proporción de la población pues, realmente eh, significativa. Y el, y el concepto de resiliencia pues, que tiene esos tres aspectos. ¿no? La capacidad de un sistema, en este caso una ciudad, de intentar evitar que la crisis eh, llegue a suceder, el segundo componente es el de, el de intentar eh, disminuir el impacto en el caso de que suceda y el tercero es el de intentar volver a la normalidad con, en el menor tiempo posible y utilizando la menor cantidad eh, posible de recursos. El concepto de resiliencia es muy interesante, es muy prometedor, ¿eh? está también bastante de moda y un poco el objetivo final de este proyecto es intentar hacer aterrizar ese concepto eh, que puede quedar ahí un poco en el limbo a una serie de herramientas concretas. En, en, siendo específicos esperamos que al final de este proyecto pues hayamos desarrollado eh, cinco herramientas. Eh, la primera es un modelo de madurez eh, que permita digamos que hacer eh, un, un boceto de cuál debe ser el camino desde que una ciudad comienza eh, a desarrollar su resiliencia hasta su resiliencia, hasta que consigue ser plenamente resiliente, eh, y de aquí el nombre del proyecto es eso, SMR, Smart Mature Resilience, ese SMART no tiene tanto que ver con Smart Cities, que es, eh, es un guiño eh, a las Smart Cities, pero ese SMART son las cinco siglas de los cinco estados de madurez que hemos definido, eh. Starting, Moderate, Advanced, Robust y Vertebrated, es la primera letra de cada uno de esos eh, estados. De ahí construimos SMART y es un guiño porque eh, la dependencia de las infraestructuras críticas pues, eh, es muy, muy característica de las Smart Cities. La segunda herramienta es, es un cuestionario de estimación de riesgos, una herramienta de diagnóstico que permita evaluar el nivel de resiliencia de las ciudades. La tercera herramienta es un, un repositorio de políticas de desarrollo de resiliencia, eh, la cuarta herramienta es, son unos modelos de simulación que permitan pues, por un lado validar las hipótesis que vamos desarrollando en el proyecto y por otro lado también comunicar pues, a todos aquellos agentes interesados el por qué estamos diciendo que hay que hacer lo que estamos diciendo que hay que hacer. Y la última herramienta es una herramienta en inglés de engagement, que en castellano pues, puede ser como compromiso, involucración, ¿no? porque lógicamente para avanzar hacia la resiliencia pues no es algo que se pueda conseguir desde, no sé, desde el ayuntamiento de una ciudad. ¿no? Pues hay que conseguir que haya otros muchos agentes que también participen en ello. ¿no? Pues ya digo, eh, esperamos que al final del proyecto tengamos estas cinco herramientas ya, ya desarrolladas, al menos a, a nivel de prototipo. Eh, vamos a centrarnos en, en los tres tipos de riesgos que ya, ya ha comentado el alcalde. El primero, los riesgos derivados del cambio climático. El segundo, eh, los riesgos derivados de la dependencia e interdependencia de infraestructuras críticas. Energía, comunicaciones, salud, sistema bancario... ¿eh? Y, y el tercero, eh, los riesgos derivados de los problemas sociales. ¿eh? El suministro del capital social, el envejecimiento de la población, las desigualdades... ¿eh? Y en cuanto un poco a la metodología del proyecto, el proyecto tiene, así, a grandes rasgos, tres fases. Una primera, que dura algo más de un año, eh, que se centra básicamente en el desarrollo de la primera versión de las herramientas. Una segunda, que es la realización de esas pruebas piloto, a mí el término laboratorio me da un poco miedo, o sea, no tenemos que hacer aquí ningún experimento ¿eh? así extraño, es, es ver que efectivamente las herramientas que hemos desarrollado eh, añaden un cierto valor, y esto se va a hacer solo en tres ciudades. ¿eh? Se va a hacer en Donosti, en Glasgow y en Christiansand. Son las tres ciudades en las que coincide que hay una universidad y la ciudad. ¿eh? En Glasgow está la Universidad de Strathclyde, que trabajará con la ciudad de Glasgow, en Kristiansand está la Universidad de Achler, que trabajará con la ciudad de Kristiansand y aquí estamos nosotros que trabajaremos de manera muy, muy estrecha con la ciudad de Donosti y de ahí iremos viendo que efectivamente pues, todo esto funciona, esperemos que, que todo funcione y luego una última etapa que es más digamos que de empaquetamiento, es donde entra un poco esta, este socio alemán para que esto termine convirtiéndose en una norma de referencia europea lo que nos gustaría es que todo lo que aprendamos y desarrollamos aquí pues, termine sirviendo no solo a las siete ciudades que participan, sino que conviene... Eh, siendo un referente pues, para cualquier ciudad que quiera desarrollar eh, su presidencia. Bueno, hasta ahora, Kachakova Ipatu va a ba, Guay Sopozzi, que está arrobaudela eh, de Yadionetán, eh, Horizon Vimilla Togey de Yadionetán va hau proyectar Norte-Zanagatik, eh, Badakigu eh, Gayonetara eh, Berrogita Zafi, propósame en Orgés zirela, eta bi viveste de Isis Tirela con Arto Guizán, o sea, arroba Sopozzi, que está en Gaichuta, ahí va a jugar el arte de este mundo, a todos los que todos los Urengo urtetan usted también sabe que hori que está Gallo netamba, ahora Europa ¿eh? que